García línea Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, y Vicepresidente de Bolivia. Hermana Adrián Salvatierra, Presidenta del Senado. Hermano Víctor Borda, Presidente de Cámara de Diputados. Un saludo a todos los asambleístas nacionales. También saludo a ministras y ministros del Estado Plurinacional, una enorme alegría de recibir la visita del hermano Pepe Mujica. Muchas gracias, hermano, por visitarnos Bienvenido a Bolivia, bienvenido a Beni. Gracias por presenciar este homenaje a nuestra querida Bolivia. El hermano gobernador del departamento de Beni. El hermano alcalde de la ciudad de la Trinidad. Asambleas de departamentales, autoridades del órgano judicial Ministerio Público, Contraloría, Procuraduría el Banco Central de Bolivia a todas las autoridades a los movimientos sociales afiliados, afiliados de la Central Obrera Boliviana embajadoras, embajadores al mando militar, al mando policial de muchas juventudes, de las juventudes, del Departamento del DENI. Invitadas, invitados especiales a organismos internacionales. Un saludo desde acá, Trinidad Bolivia, a todos los hermanos bolivianas, bolivianos, como también bolivianas, bolivianos que habitan en otro, otros países del planeta. Vengo a rendir homenaje a 194 años de fundación de nuestra querida Bolivia. Agradezco al alcalde de la ciudad de la Trinidad, al gobernador del departamento, a todas las instituciones del departamento del Beni, a sus fuerzas sociales, por habernos permitido rendir homenaje desde la Trinidad Beni a toda Bolivia, y a todo el mundo. Muchas gracias, gracias a ella y a ella. Cada 6 de agosto conmemoramos el nacimiento de nuestra querida Bolivia como república soberana, libre e independiente. Esta fecha tan importante nos encuentra una vez más reunidos para rendir homenaje a tantas hermanas y hermanos que ha ofendido su vida por la libertad para las nuevas generaciones. Especialmente es muy importante saber de dónde venimos, conocer la historia para reflexionar la realidad de nuestro presente y proyectar los alcances de nuestro futuro. Somos herederos de la lucha incansable de los pueblos milenarios que resistieron con valor, paciencia y humildad al colonialismo, que impuso un sistema de exclusión a los indígenas y explotaron nuestros recursos naturales. Hoy, hermanas y hermanos, a nombre de nuestro pueblo, rendimos homenaje a los próceres indígenas que lucharon por la independencia de nuestra patria. Tomás Damaso, Nicolás Catari, Tupac Catari, y Bantolina y Gloria Pasa y tantos hermanos indígenas que dieron su tiempo, su vida por esta patria. Junto a ellos, recordemos a los hermanos Alejo Calatayud, José Manuel Vaca, conocido también como Cañoto, Estafio Méndez Arena, Moto Méndez, Pedro Domingo Murillo, Juan Zurduy de Padilla, Manuel Asensio Padilla, Tambor Vargas. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre que consolidaron la independencia de nuestra amada Bolivia hermanas y hermanos pero la historia nos enseña que esa lucha por la libertad fue utilizada para la reposición de un nuevo sistema de vulneraciones contra nuestro pueblo la República de Bolivia logró su independencia y libertad gracias al sacrificio de los pueblos indígenas, pero se fundó sin tomar en cuenta a los propios indígenas. El 6 de agosto de 1825 nos liberamos de la corona española, pero las oligarquías reprodujeron el sistema de exclusión y segregación. Nuevamente, el indígena fue reducido. A una condición de inferior y fuimos excluidos de ese estado de privilegiaba a unos cuantos para ignorar a nuestros pueblos. Hermanas y hermanos, podemos hacer una profunda reflexión. En tiempo de colonia, Tupacatari y, y todo el mundo indígena de esa dominación europea. En tiempo de república, sárate y obviamente unir para enfrentar al estado colonial. Y en estos tiempos, esta generación de dirigentes sindicales de ruta indígena, campesina, originaria, otros sectores, enfrentamos el dominio imperial con su abandono neoliberal no y lo derrotamos. Esta forma de función llegó al fin de su siglo con el nuevo milenio. Me acuerdo perfectamente el año 2000, con la guerra del agua, desde Cochabamba, nuestro pueblo dio su mensaje claro contra la privatización de ese recurso natural. Unidos, campesinos, elegantes, trabajadores, profesionales, hasta empresarios, estudiantes de Cochabamba salieron, salimos a las calles para decirle, basta a las políticas neoliberales, basta a las privatizaciones de nuestros recursos naturales. Así, se confirmó la movilización colectiva por la defensa de nuestros recursos naturales, una de las más grandes movilizaciones contra el Decreto Supremo 21 de 60 de 1985 y la injerencia de Estados Unidos y sus organismos en la política económica de nuestro país. Gracias a la conciencia del pueblo y sobre todo a la defensa de la hoja de coque, nuestros recursos naturales nos organizamos y empezamos la lucha por la libertad dignidad y con identidad hermanos y hermanos pasamos de las protestas a la propuesta que planteamos la demanda de la refundación de Bolivia en una asamblea constituyente como estado plurinacional digno, fuerte e incluyente aprovecho desde Beni, que nos acoge como sede de la sesión de honor en homenaje al Día de la Independencia, rendimos un homenaje especial a hermanos y hermanos que protagonizaron la primera marcha indígena por territorio de la dignidad que partió desde la ciudad de Santísima Trinidad hasta la ciudad de La Paz. Nuestro respeto, nuestra admiración. Gracias. Gracias a la unidad del pueblo, hemos desterrado el racismo la exclusión para construir un Estado plurinacional con tolerancia e inclusión. Dejamos atrás la república que favorecía a minorías para construir un Estado fuerte que trabaja para todos, sin cúpulas ni jerarquías. Hemos dejado atrás la injusticia y la discriminación neoliberal y ahora vivimos en tiempos del amanecer a la industrialización con crecimiento económico, integración y reconciliación. Digo integración y reconciliación. La semana pasada, todo el pueblo boliviano debatimos agenda, programa, plan rumbo al bicentenario y me ha sorprendido la presencia de algunos comités cívicos de algunos rectores, vicerectores de otras universidades públicas. Me ha sorprendido la presencia de algunas federaciones departamentales de empresarios privados, la presencia de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, ¡Aplausos! profesionales, estudiantes, algunas instituciones colegiadas. Eso es integración, eso es reconciliación. Cuando vemos obreros y empresarios juntos, cuando vemos sectores por ciertas reivindicaciones enfrentados pero cuando se trata de Bolivia estamos unidos, estamos organizados para seguir dando la batalla por nuestra querida Bolivia muchas gracias a todas y a todos por su participación ¡Aplausos! caminamos y trabajamos junto a nuestro pueblo para construir como hijos de la misma madre tierra por eso somos hermanos un estado libre, digno y generoso ya no somos un país pequeño, debilitado y mendigo. Ahora somos un Estado digno, libre y admirado. Nuestro modelo garantiza la estabilidad social, política y económica del país. Todas nuestras decisiones han sido orientadas a mejorar la vida de los sectores vulnerables sin dejar ninguna familia boliviana atrás. Es impresionante revisar los datos, datos económicos. Quiero decirles nuevamente, hermanas y hermanos, en 180 años, es decir, de 1825 a 2005, nos dejaron con 9.574 millones de dólares. Diciembre del año pasado llegamos a 40.581 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Quiero decirles hermanas y hermanos, tenemos estimado, estimado este año, diciembre de este año llegar a 43.974 mil millones de dólares del producto interno bruto. Imagínense, imagínense, en 180 años 40.581 millones de dólares, en 14 años 34.380.000 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto si seguíamos con 10 millones de habitantes en este momento tendríamos PIB per cápita más de 4 mil dólares la desocupación regional entre las más bajas entre el 2017 y 2018, a nivel nacional, se generaron 341 mil nuevos empleos gracias a nuestro modelo económico. La tasa de desigualdad de 2018 es la mitad a la observada en 2005. En 2019 seguiremos generando más oportunidades de empleo para seguir bajando el desempleo. La reducción de la pobreza. Saben ustedes muy bien, el 2005, 38.2% 38 de extrema pobreza. Y año pasado llegamos a 15% de extrema pobreza. Aumenta la esperanza de vida en años. Las mejoras sociales, los avances en la prestación de servicios básicos han permitido que vivamos más y mejor que antes. La esperanza de vida aumentó en nueve años. Ahora las mujeres viven 77 años y los hombres 70 años. Soñamos con un país interconectado, no solo dentro de nuestro territorio, sino mirando al mundo y al escenario internacional. Recordar rápidamente la construcción de caminos, adorado de la vida republicana, se construyeron 1.098 no, kilómetros de carretera en los 13 años hemos conseguido 5.389 kilómetros de carretera de ya fundamental en la actualidad en la actualidad está en construcción 2.738 kilómetros de construcción de caminos terminado los 2.738 más más de 50 construidos en, en nuestra gestión construcción de kilómetros de camino construcción de kilómetros ca, construidos 8.127 frente a mil kilómetros que nos dejaron en 180 años así como no hemos dejado ninguna familia boliviana atrás nos hemos propuesto no dejar ningún departamento atrás. Aquí en Beni, los políticos de antes solo venían una vez cada cuatro años a pedir votos o a su aniversario. Para nosotros Beni es tan Bolivia como La Paz o Santa Cruz. En el departamento del Beni... En la construcción de caminos hay una inversión de 2.138 millones de dólares. Saben ustedes, los venianos, hemos terminado construcción de caminos pavimentados: Guayramerín-Riberalta, Yucumo-Lunenabaque, Kikibey-Yucumo, San Ignacio de Mogos-Trinidad. La semana pasada entregamos la primera fase. En la segunda fase, falta la agenda del bicentenario. La segunda base, el puente y los accesos, vamos a cumplir en manos del departamento del Beni. Está en plena construcción, está en plena construcción rune riberalta En puentes se ha invertido en el departamento del Beni 47.7 millones de dólares. Las semanas pasadas hemos inaugurado el puente del río Beni-1, La paz y Beni en Cedula esa y San Benaventura, inaugurado Tenemos hemos inaugurado las semanas pasadas Peña María, Beni 2 entre Beni y Fando otros puentes pequeños y Purupuru Machupo 1 y 2 se nuevamente una inversión de 47.7 millones de dólares en el departamento de Beni Solo falta el tramo más grande, que es Trinidad a que está tomado en cuenta dentro del plan del 2025. Aplausos. Podemos revisar los datos históricos del departamento del Beni, en cobertura de agua potable, antes 42%, ahora 62%. En tema. Quiero decirles la precaución permanente del Comité Cívico de Salud, el acompañamiento del Comité Cívico de la Ciudad de Trinidad. Muchas gracias por acompañarnos. De las provincias, universidades, otros sectores sociales del departamento. Agua potable para Trinidad esta etapa de la licitación y el financiamiento garantizado. Energía eléctrica, antes 62%, ahora 90.4%. Gas a domicilio, además arrancado, tenemos apenas todavía 7.990 instalaciones de gas a domicilio. Otros son los hospitales. Con el programa Bolivia Cambia, inauguró un segundo, hospital de segundo nivel en Riberalta. Está en pleno funcionamiento. Tercer nivel en ejecución en la ciudad de Trinidad. Está totalmente garantizado su financiamiento. Niveles, segundo niveles según el departamento del Beni San Borja y San Ramón está por licitar la construcción de dos hospitales de segundo nivel en el departamento del Beni hermanas y hermanos saben muy bien ustedes con el sector del privado beniano, especialmente con el sector ganadero tiene un lindo proyecto de, de exportación de carne vacuna proyecto se trata no solamente de un simple eh, matadero municipal sino un gran frigorífico para exportar carne de Beni hacia China hoy día estoy repasando los grandes proyectos los grandes proyectos esperados 40, 50, 60 años en el departamento del Beni Cumplidas. Solo falta uno, repito nuevamente el camino, Trinidad hacia Guaremerín. Quiero decirles, hermanas y hermanos, en todos los departamentos, en todos los departamentos cumplidos los grandes sueños de hace años atrás. Hoy como nunca es urgente consolidar y proteger lo avanzado. Tenemos las condiciones para proyectar un futuro ambicioso y con mucha esperanza. Quiero decirles hermanas y hermanos, yo no quiero ser el mejor presidente de Bolivia, quiero ser el presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia. boliviano mejoró los ingresos de las familias y por tanto su consumo mejorando la calidad de vida de los bolivianos y de las bolivianas para profundizar el crecimiento de la economía boliviana es preciso continuar con la política de redistribución del ingreso la sustitución de importaciones y fomentar las exportaciones y consolidadas y de nuestros productos Quiero decirles, hermanos y hermanos, una de las recomendaciones que hemos recibido en este debate sobre el programa Rumbo al Bicentenario, sustitución a las importaciones. Y quiero decirles, ya hemos empezado a sustituir las, algunas importaciones. Por ejemplo, GLP. Quiero decirles a las nuevas generaciones, cuando llegamos al gobierno, se si importaba GLP, solo se exportaba gas natural. Ahora estamos exportando una pequeña parte a Argentina, a Perú, a Brasil, pero especialmente el 90% del mercado de GNP Paraguay, el Estado boliviano va cubriendo. También quiero decir la URIA, antes se exportaba fertilizantes, ahora estamos exportando fertilizantes. Puedo comentar de varios productos, ya hemos empezado y debe continuarse cómo sustituir las importaciones para el bien de nuestra economía nacional. La nacionalización de los hidrocarburos de 2006 permitió al país contar con mayores recursos. Es preciso continuar ahora con el proceso de la industrialización de este valioso recurso para darles un mejor valor agregado a nuestros recursos naturales que nos dedicarán de mayores ingresos, como su sucedió con la URIA, por ejemplo. En minería. tras la nacionalización y modernización de la fundición del estaño de vinto, Horno Ausfeld, actualmente está, esta es la sexta fundidora del estaño más grande del mundo. También se dio inicio a la industrialización del litio a partir de la cadena de productiva completa desde Salmuera hasta las baterías de litio en plantas pilotos. El proceso de industrialización de los hidrocarburos se inició con la puesta en marcha de la planta separadora de líquido en Río Grande 2003 y Gran Chaco 2015. La incursión de Bolivia en la industria de la petroquímica en la región a partir de la inauguración de la planta de amoníaco Uria 2017 y la introducción del país en la producción de energías más limpias como son los biocombustibles, 2018 el sector eléctrico desde la nacionalización del sector se construyeron ocho plantas termoeléctricas de distintas capacidades tres plantas hidroeléctricas tres plantas solares una planta eólica además está en construcción las hidroeléctricas de Miguelas y Virizo un parque solar en Oruro o dos parques solares en Oruro, tres parques eólicos en Santa Cruz. Se están equipando ciclos combinados de, de, de tres termoeléctricas y se está desarrollando un proyecto de energía geotérmica en Laguna Colorada, Potosí. Quiero decirles, hermanas y hermanos, los ciclos combinados, Tarija, Cochabamba y Beni, este año vamos a inaugurarlas y vamos a incorporar más de mil megavatios a las a la generación que tenemos en este momento. El dinamismo del sector agropecuario se ha constituido en uno de los principales impulsores del crecimiento de la economía boliviana en los últimos años, favorecido por las políticas gubernamentales destinadas a garantizar la seguridad con soberanía alimentaria. Adicionalmente, la producción de biocombustibles no solo incrementará esa producción, sino que también alentará la industria nacional y evitará la importación de combustibles. Desde la constitución de la, de la empresa de apoyo a la producción de alimentos de MAPA, se brinda apoyo y formación a los pequeños productores, además de realizar el almacenamiento, transformación, y distribución de alimentos en el país. Gracias a EMAPA no hay especuladores ni explotación de alimentos. También, también destaca la empresa boliviana de alimentos derivado de EVA, que cuenta con plantas procesadoras de lácteos, frutas, miel, almendras. De igual forma, se encuentra la empresa azucarense en Buenaventura, que próximamente ingresará a la producción de alcohol anidro. Ustedes saben también, hermanas y hermanos, está en la instalación, la industria, de, la industria de hierro en el departamento de Santa Cruz. La semana pasada inauguramos un proyecto, una industria pedido por el departamento de Oruro, la fábrica de cemento. Yo de niño, de sorrido, que escuchaba cada mañana en la radio Bolivia, decía una fábrica de cemento en Cebarullo, Cebarullo, sería hace 40, 50 años ahora tenemos la fábrica de cemento inaugurado en Oruro, prontamente en Potosí. Por tanto, se acabó la importación de cemento de otros pa vecinos países. En corto tiempo se ha demostrado que tenemos crecimiento económico. Estoy seguro, quiero decirles desde Trinidad, Beni a toda Bolivia, y a todo el mundo. Si vamos, hemos, nos han dejado con 9 mil millones de dólares del PIB, hemos llegado a 40 mil, en 2025 mínimo, mínimo, vamos a tener más de 60 mil millones de dólares del Producto interno PIB. Si en el, si el 2005, si 2005 seguiríamos con... 10 millones de habitantes, con seguridad el PIB per cápita sería más de 6 mil dólares. Nos dejaron con cerca a mil dólares de PIB per cápita. Ahora tenemos más de 4 mil dólares de PIB per cápita si tuviéramos 10 millones de habitantes. Hermanos y hermanos, las políticas sociales, si bien hemos recibido con 38.2% de extrema pobreza, nuestro plan al bicentenario... 5% de extrema pobreza es la meta que tenemos ¡Aplausos! esperanza de vida al nacer y proyección el año del bicentenario esperamos incrementar la esperanza de vida a las bolivianas y bolivianos hasta los 76 años Los jóvenes enchan con grandes aneos y expectativas a la universidad y es tarea del Estado brindar una educación del más alto nivel para este sector poblacional. Una vez culminada la educación, el Estado debe garantizar oportunidades laborales, estables y dignas, dado que el trabajo es la forma concreta de una economía saludable. Y, por último facilitar el acceso a una vivienda digna, debido a que la vivienda es el lugar donde se forman las familias, que son la base de nuestra sociedad. Quiero decirles, hermanas y hermanos, solo dando el valor agregado a nuestros recursos naturales, renovables, no renovables, vamos a garantizar más empleo para las nuevas generaciones. Ni se imagina el proyecto que tenemos con el tema LIT. El tema LIT está previsto, está previsto, 41 plantas, la mayoría en el departamento de Potosí y otros en el departamento de Oruro. 14 plantas de industria de litio, 20 de para productos eh, de insumo y 7 para subproductos. Tenemos un lindo plan diseñado, no solamente como miran al 25, sino mucho más allá. Esto sí va a mover la economía nacional e internacional. Y obviamente ustedes saben que el próximo mes se va a lanzar la Administración Pública Internacional, la petroquímica más grande, que estará en Yacuiba con una inversión de más de 2 mil millones de dólares. Hermanas y hermanos, las mujeres bolivianas siempre han sido protagonistas de nuestras reivindicaciones de un país mejor lo fueron al momento de la liberación colonial al criticar un liberalismo que las volvía invisibles y al denunciar las consecuencias devastadoras del neoliberalismo por tanto todos como sociedad debemos hacer un pacto para garantizar una vida libre de violencia y el acceso a las mujeres, a las mujeres oportunidades igual que los hombres En el marco de la economía plural, hemos incorporado con éxito a sectores empresariales de nuestra visión de desarrollo. Hemos logrado conformar alianzas público privadas para emprendimientos como el etanol y estamos trabajando en esa misma línea para proyectos tan importantes como Hub de Virubiro, Puerto Butch y Biodiesel. Todo esto es parte de una agenda compartida con el sector privado para mejorar la economía de nuestra querida Bolivia. El contrabando afecta a la economía nacional, tanto pública como privada, y hemos decidido enfrentar esto con absoluta firmeza. Hace un año hemos creado el viceministerio de lucha contra el contrabando, que en coordinación con las Fuerzas Armadas Llevan adelante una lucha difícil. Aquí quiero destacar el compromiso y esfuerzo de los compatriotas que arriesgan la integridad física y la vida cuidando nuestras fronteras. El sector privado y la opinión pública valora estos esfuerzos que aún resultan insuficientes para eliminar por completo el problema del contrabando. La corrupción es una lacra que amenaza con despojarnos de muchos los avances que logramos hasta ahora. Seremos implacables combatiendo la corrupción y modernizando nuestros sistemas de trámites, licitaciones, adjudicaciones. La final, finalidad es impedir el surgimiento de oportunidades de corrupción que proliferan cuando los procesos son largos, complicados y burocráticos. El tema del narcotráfico, En los últimos 10 años Bolivia ha pasado en tercer de tener el 20% total de producción mundial de coca al 10% de este total. Entre el 2016 al 2018 se erradicaron 111.000 hectáreas con concertación con los productores tanto en La Paz como también en el trópico de Cochabamba. En el ámbito internacional, jugamos un rol importante. Esta última década, América Latina y el mundo nos miran de una manera diferente por los logros alcanzados en tan poco tiempo. Hemos dejado de ser el país objeto de caridad internacional, nunca más bendecida mundial. A que los presidentes, vecinos, nos preguntan los motivos de nuestros resultados. En este último año, hemos estado en Rusia, Turquía, Emiratos árabes, hemos dialogado con el presidente Macri Vizcarra, presidimos la CANCELAC UNASUR, también recibimos visitas del presidente de la India y Paraguay. Todo esto muestra la amplitud y fortaleza de nuestra política internacional. Hermanas y hermanos, todo esto... que acabo de contar ha sido posible gracias al sacrificio, voluntad y esfuerzo de todas las bolivianas y bolivianos aprovecho esta oportunidad para agradecer al equipo de ministras, ministros ex ministras y ministros, todo el equipo de trabajo todos crecimos escuchando que los bolivianos no podíamos ese era el lamento boliviano no podrán gobernar los indios los bolivianos no sirven para gestionar la economía. Los sectores sociales son incapaces de dirigir a un país. Los cambas y los collas siempre se, ah, se van a llevar mal. Los países vecinos nunca nos miraban con respeto. Demostramos que no era verdad. Quiero decirles, hermanas y hermanos, los protagonistas de esta historia somos todos nosotros. Y en tanto mantengamos la unidad, vamos a poder proteger lo logrado y construir un mejor futuro para las familias bolivianas. Quiero decirles, hermanas y hermanos, feliz Día de la Paz. Con el Estado Plurinacional se acabó el Estado aparente o fallido. Con el Estado Plurinacional terminó autoridades impostores. Ahora somos un Estado digno y soberano. Que con un pueblo con identidad y dignidad. Para terminar, voy a decir: Que viva Bolivia, siempre digna y soberana. Muchas gracias.